Gentes del pescador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá en Mariano Pesca no estamos locos. Estamos empezando una temporada de la pesca de la tararira y el dorado. Y para eso, que nada mejor que miren esto. La famosa línea Plop. Una boya de tecopor, un anzuelo 9261140 40 con el cable acero, una tablita de tecopor, esta con indicador de pique, que vienen con el palito, una de tararira. Esto de dorado y tararira. Y esto de tararira. Adivinen a cuánto sacamos esta línea y eso que estamos a principio de temporada. Vos, Gaby, ¿qué precio tirarías esto? A ver. Tirar una cifra. 1500. ¿Cuánto? 1500. ¿Cada línea? Sí. No, Gabriel, por favor. <ríe> ¿Cómo le vamos a tirar a 1500? Escuchá el precio, ¿eh? Increíble. 390 pesos cada una para ustedes por el programa. Si no nombran el programa la van a pagar cerca de 600 pesos. 390 pesos. Imperdible. Esta semana dura, ¿ok? Después pasamos a otra cosa.